Actor, sí, guionista, sí. Y le preguntamos qué más, no era él y tiró unos títulos que la verdad yo desconocía, que es por ejemplo eh, domador de parrilla, sí, sicario de chincholines, no, bueno. esa es la última me pareció <risa> tremenda, tremenda. Pero bueno, él se hace llamar así. Si no te pregunto así rápido, rápido, porque yo iba viendo a todos los personajes y digo, no este es mi preferido, no este, este, estos son todos. ¿No te pasó lo mismo? Sí, no. Es tremendo. En realidad. Eh... Te lo cruzas en el pasillo fuera de sí. personaje y ya te hace reír. ¡Rodrigo ¿Tienes? Galeano! Claro, ¿Cómo estás? ¡Que venga! Señor, qué mal se porta, qué mal se porta. Yo quiero que la gente nos mande un mensaje a nuestro número de WhatsApp, 261344444, y nos diga esto, ¿cuál es su personaje preferido? Tuyo, claro. y que te manden un mensaje de amor, no sé si al otro sicario de chinchulines. Viven a haber varios. Amantes pero... abstenerse. Sí. Sí, sí, por favor. Somos amiga de Laurita acá. Te lo pido, por favor. La no queremos ronda. tener problemas con Laura. No, si la Laura sabe que son todas sábados, los viernes, los sábados, los jueves. No es, hago más que eso. Escúchame, este, cuando ¿Sí? a ah, usted dicen, eh, te van a entrevistar, no, no, no, un peine, no, no. ¿Por qué cómo estoy? No digo, pregunto. Te ¿no? dijimos que no trajeras verde. ¿Trajiste una camisa cuadro que tiene verde? Zafaste, no. luce no, no, no, bien No, no, no, no, es Zafo cemento, es no. como cemento el color que se usa ahora Y el pelo me parece mejor mento? bien, ¿no? Pascual <risa> ¿No está más? ¿No está más? No, está... no te, te, tenemos buena onda no, ¿Tienen canje todavía? No, no, no Ah, sé, ¿o sé? tienen otros peluqueros sí, Ah, perdón la Ah, ¿La las quiero, sí. las quiero A la claro. Sofi Sí la quiero un montón y a su mamá, obvio A la Erika, ¿sí? Claro, total Sí, sí, sí, sí. les mando un beso Ahí está. Un beso enorme, chicas. Ay, qué, qué hacen, Che? No, ¿Qué, no, me no, quedo no, muy me... las patas. Se, se queda me quedo muy alto el banco. No, no es pe... que vos seas corto, ¿no? Soy muy petillo y me quedan las patas... No, ¿Tolgando? del banco, que es alto. Uh -huh. a, a, ¿Nos pasa lo Pensamos mismo? Pensamos cómo joderte la vida, dijimos el más. alto que haya por ahí? Traigo Pero qué complicado. Café, por, producción. No, qué... Bueno, Café, ¿viste? producción. A nosotras nos dijeron con Marisol, bueno, en el aniversario 65 de New Will... No, ¿van cará, 65? mirá, Gracias. no, chicos. Claudio no. Egles... Che, sí, portate bien, Rodrigo, te lo pido, por favor. escúchame y de verdad lo voy a hacer público a esto. A nosotras nos dijeron, Paola y Juan, nos dijeron, chicas, va a pasar Galdiano para hablar de Newell, Tiene que ser una entrevista seria. No, sí, seria. Seria. seria. O sea, tiene que hablar de su vida. Perfecto. Sí. Hasta ahora va seria y profunda sí. Así que estamos todo bien No hay ningún problema, chicas quédense tranquilas bueno, No estamos Pregunten, cumpliendo con nada la requisitoria no, Culpa tuya por favor, no. chica, Estaría durmiendo la siesta, así que estoy feliz No, como la siesta no se duerme, se ve de la reacción Los mendocinos no duermen la siesta Es verdad, ¿Viste? tenés razón, no la remo No, te la mandás cada Toda. dos segundos A ver, Rodrigo Un poco sí. de seriedad vale. Arrancaste allá en la calle Echevarría ¿no? Cuando oh, la radio funcionaba claro. en una casa era una casa, el café no era, no estaba en una máquina esa que va ahora con la llave café te lo hacías vos con bolsa Era maravilloso Era hermoso, ¿ah? ¿eh? Teníamos un árbol muy grande, hacíamos asado lo, eh, La música la elegíamos porque teníamos un señor que estaba en la discoteca Claro El hermano era Pato, García Ah, mirá, Ajá. Entonces íbamos y le decíamos, che, este, en este programa queremos tal música. Y nos daba los discos. Pero, pero no, el punto es que no nos interesa todo eso. Lo que nos interesa <risas> es saber cómo hacen para aguantarte en New Will desde De, hace tantos un montón, años. Un montón. La verdad, eh, obviamente que hay gente que lleva mucho más años que yo, pero debo estar entre los que más años llevan, ¿sí? ¿Cuántos años? Mucho, 65 no sé. cumple y vos estás hace. Sé yo, casi 30 años. Casi ¿verdad? la mitad. Y han renunciado. ¿Han renunciado un par por no poder seguirte el ritmo? No. Se ¿Sí, me voy. He estado con todo. Hola, Noe. ¿Cómo te va? ¿Viste? ¿Todo bien? ¿Te están retando? Siempre por... me gusta. La Noé me gusta, me parece una chica. Toda. Muy linda y ¿Sí? la veo siempre en el noticiero. Sí, muy bien. Un beso, Noé. Noelia Nieto. Eh, Ricardo Montacuto está enamorado de vos. Bueno, pero hablando de montaputo Quiero que me cuentes Porque ponele que yo no sé quiénes trabajan con vos en la radio No lo sabés, de verdad Ya, bueno. <risa> <risa> nah, dice Ponele que no lo sé No lo sabés Si lo sé, te lo digo ¿Cómo se llama el periodista deportivo? Pascualetti. ¡No! ¡No me voy! ¿Bueno? Pero, no, es Diego, atrás. Los corralitos. Ponle, le, le, le, le, no, sé. poniendo, no, bueno, pero ponele que Doña Rosa no sabe. Claro, contanos, ¿quién claro. es tu equipo? Eh, Diego Agraín en claro, el deporte que. es nuevo. Es una persona. No, no es nuevo. No hablemos más. Claro. Lleva No, no, no. Lleva dos temporadas. Uh -huh. eh, es de corralitos. Es una persona hermosa. Por ahí pasó Pascualetti, por ahí pasó eh, el Tano Robles. Cristian Molina, o sea que pasaron bombas y, y se adaptó muy bien Diego y es una persona hermosa, sinceramente Bueno, le mando un saludo a Diego eh, es lindo el libro no me ¿De sí, y, y y a, a Montacuto te lo bancás? No. no. ¿No? No, no, no. Pero somos profesionales. Claro. Somos profesionales. Uno cuando labura de esto. Imagínate que yo he laburado con Jorge Sosa, sí, con el vivo. Carlos Marcelo sí, Sicilia. Sí. Con el Javier de la mayores sí. con Carlos Hernández. Bueno, me había olvidado, pero con Mónica Borré, con todos sí. monstruitos, ¿me entendés? Sí. Milka Durán uh -huh. eh, Digo. Con todo, con Marcelo Marcelo Siso. Claro. Eh, con todo. Y ahora me toca con Ricardo. Y nos damos para el culo, pero a ver, ¿qué, qué hace? La careteada, ¿me entendés? Le pone onda, dale, Richard, ¿qué es? Son <risa> <risa> <risa> <risa> Y después hablamos peste, ¿viste? No, él ah, no, también hablaba. No, no, no, podemos ni ver. Bueno, no pero ver. que se nota la seriedad que tenés hacia se tu Se nota trabajo, porque ¿no? hay buen clima de laburo. O sea, sí. de eso es importante. Yo veo que te molás cuando seas el dueño del programa. No, mamá, vale, ahí <risa> no me lo soporto. No, sinceramente creo que hemos logrado... Sí. Algo que obviamente eh, eh, Ricardo vino a romper con, con, otra, con, con otro estilo, ¿no? Con bueno, vos también. Totalmente ¿Y te más ser, loco. Te una y, y, y fuimos enganchándonos todos y hoy con la pato, el Diego, el Richard, eh, con mis personajes hemos logrado... La que... Pato. Sí, Vamos. hemos logrado buen clima, la Yo verdad que está... Te voy a hacer una pregunta, pero contestala en serio, o sea, lo que te voy a decir ahora. Así ponerle un, un, ¿Por un ¿por buen qué, punto. ¿Por qué no lo aclara? No, no, no, no de verdad, porque ponele. ¿Seguís en pareja? Sí, tienes sí, pareja, soy mamá bien. también. ¿eh? Bien, bien. Soy una bien. chica madura ahora. Sí, nunca me gustó el vago ese para vos. No. A mí sí, me gusta mucho, me hace sentir Ojo. muy bien. No, no, de verdad, está todo Ojo. bien. Está todo chequeado no. Vos sí, está en pareja bien. Ojo, me sé que es encanta. tu columnista sí, preferido. Sí, sí, pero sí. Pero no sí, me sí. dejás. ¿Te encanta. puedo preguntar te pido, lo que te iba a preguntar? Te pido, <ríe> <ríe> qué importante, sí, por sí, favor. Sí, sí. ¿De qué signo sí. sos? No, no, que ¿le pueden apagar el micrófono y cuando van a contestar se lo encienden? Estoy preparado No, de verdad, pero uno por ahí se pregunta, ¿no? Cuando tenés que preparar cada personaje cada día no. Vos lo haces con una rutina dependiendo de lo que van a tocar en el programa O es lo que tocó O te vas adaptando o van apareciendo los personajes así esporádicamente ¿Cómo manejas eso en la radio? Por ejemplo, cuando pasó lo de Cristina ¡Qué larga la pregunta! Uh, sí. ¿Pero la entendiste? Claro. ¿Cómo le el personaje en la radio? ¡Eso era! ¡Así era! ¿Por qué tan larga? ¿Así era eso? Lo que, pasa que Juan y Paola me retan siempre, por eso ahora me van a recontra retar. Me has dejado expuesta, Galdiano. No, no, estuviste bien. No, a ver, obvio. Hay, hay cosas que manejaba actualidad y hay otras que porque la actualidad nos tiene secos, tratás de salir un poco. Entonces cuando, la, no sé, el otro día hice con Polito la canción... De La Pampa. De La Pampa. Y bueno, ameritaba y qué sé yo. Y creo que. Y, y, y la, la gente de la Pampa me tiró muchos mensajes muy lindos. ¿Se, me Se acordaron de toda tu familia. Me aman. Eh, bueno, y eso es, es, es, es lo que está pasando ¿no? Es actualidad, pero a veces, a veces estamos cansados de muchas cosas y trato de salir de ahí. Uh -huh. Cuento historias, no sé, que le puede pasar a Doña Presbicia en, en el mercado de repente, cosas eh, más, más que, comunes. Claro, eh, pero de todas uh -huh. maneras la actualidad te, te, te toca de cerca siempre. Totalmente. Y qué difícil hacer humor con la actualidad que tenemos, uh -huh. y ¿no? Y es complicado. Es complicado, pero bueno, somos, eh, yo creo que no sé si es porque, usted qué gran profesional, yo creo que es la gimnasia, llevar tantos años que ya más o menos sabes por dónde encarar, por dónde ir. La pero, gimnasia no es, se te nota mucho, dice no, el director. No no, ¿no? No, no, no, estoy peor, estoy cada vez peor. Estoy, <risa> no, no. Lo está sufriendo, hemos encontrado el punto débil de día, ¿no? No, no, no, no, no, puedo, no, no, no, soy... ¿Qué no, no, no, no, puede puedo, aflojarle no, a puedo, los no, y si no, sos de y de parrilla, y bueno, ¿Y no, está no, ese no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que es como que vas dejando frases por la vida, la una contaminada no me entran los buzos viste como que tenés un todo último momento, todo hijo, el tiempo sí, vas dejando sí, sí, títulos. Sí. sí, no, no, no, eh, es una lucha. Siempre he sido una persona robusta, eh, siempre he jugado rugby. Toda la vida he jugado rugby. Mamá cuando me sacó en, B, eh, eh, en, el, en el parto, ah, mamá en vez de ponerme eh, en B, así, viste estamos, en B, que te pones ginecostreta, <risa> <risa> Carlos Funes me trajo. Ah, mirá, ah, mira. <risa> Carlos Funes es un hombre de 80 años Lo que pasa ha operado muchas veces ¿Viste? En vez de ponerme a 100, B me puso en H Me sacaron y el pase lo hicieron para atrás A la señora de te atiende y te acicala Para que no sea pase forward Fue tremendo, un parto hermoso No, estoy gordo y no puedo No puedo abandonar eh, Los encuentros y Está bien, se nota, es la felicidad sí. Hubo un handoff ahí ¿eh? Hubo un handoff en la jeta Tengo de todo, tengo problemas. Acá está mi gol, No, es muy fuerte no, estoy, estoy gordo Ay, no, pero, eh, no puedo hacer Hablando de, de que estás gordo No tiene nada que ver con lo que iba a decir Pero nos dice que te están llegando un montón de mensajes de la gente uh -huh. Es lo que la gente quiere, ¿no? Es lo que queremos, escuchar lo que dice la gente Ah, tan, tan, ya están editados, ¿sí? No, no, no en este momento En claro, este momento no llegando, llegando. Ah, Al 261, 344, 44, 44, A ver qué dicen no, Hola chicas, galdiano, genio, genio ¿Por qué no estás en la tele? Te extrañamos y queremos, volvé No existe nadie como el Johnny lo más No existe nadie como él O yo ni Lo más No sé, como quieras <risa> Interpretalo como quieras Los no, dos no, Pongámosle Buenas tardes Rodrigo me alegra Con todos los personajes Mientras escucho la radio Desde mi puesto de trabajo En el consultorio Feliz aniversario Lo amo Mira, gritando Porque que las mayúsculas eh? Sí, sí, sí Lo amo Es la alegría de mis días Me estaba por ir Y me quedé yo por él por Lo escucho todos los días En mi Will, Mirá Nos sumaste televidente <risa> Me encanta la, la sinceridad Hola, para mí Rodrigo Galeano <risa> es Lo más Doña Presbicia Johnny Pacheco Tincho, pero el que me mata... Y bueno, que estabas hablando, mira el bombero Polito, Polito Lo amo, gracias por tu... ¿Eso quién tumor. lo escribe? ¿Carrillo todo esto? Oh, no, bien, no, no, no, Graciela ah, de la verdad. Cera, Cera, la Cera, Cera, Cera sí. Por favor, ah, de señor El personaje de Pacheco es el mejor, dicen acá Hola, buenas tardes, excelente programa Me divierte mucho todos los personajes de Rodrigo Galdiano Me quedo con Pacheco y les mando un beso Hola chicas, soy Gaby Río Frío Y me encanta la entrevista de Rodri Y personajes favoritos son todos Pero Doña Presbicia me puede más es Muy mal sí, la previsión. Muy mala, Rodrigo Galdeano me río tanto, tanto con él en la mañana realmente un grande, orgullosa de que seas menos ¡Uh! Un Buenas tardes Vámonos. Quería decirles es que Galdeano, verdad. un call center ha apagado el tipo, que Galdeano es lo mejor de la radio, lo adoro como profesional y ser humano, es lo más Sos el mejor, te adoro, me encantan todos los personajes Lo conocí en Palmira. Rodrigo es genio Johnny sí. Rivarola de Rivadavia, lo más Lo conocí en Palmira, en la casa de Elsa Rutina inmediata, ¿se tomaron un vinito? Seguramente, yo soy muy. Yo, eh, muy bebedor, Soho. Muy bebedor y muy amigo de Mariano y Paola, así que, así que seguramente. En Palmira he ido muchas veces a la casa de mamá de Mariano. Ajá. Eh, Mariano y Paola, el enólogo de la rural, ah, un, mirá. Un, un, un grosso. Un grosso, un, un monstruo. Y soy muy amigo en Marianito, así que bueno, a toda la gente de Palmira, a toda la gente de la rural, de Rutini, les mando un beso Escuchame muy grande. por una cosita, ¿qué se puede decir de este tremendo cómico, comediante? Que estoy orgulloso de tener tremendo actor en nuestra provincia y que me reí mucho con él. Qué un bien. abrazo grande sí. para Rodrigo. A ver, ¿lo conoces ¿El Nene Guardia de Maipú? El Nene Guardia, sí, sí, sí, como no, claro. ¿Sí? A, a, a lo conozco muchísimo, ¿Sí? hemos ido a jugar junto al pádel. Ah, verá. Sí, sí, sí, lo conozco, a todos, ¿por qué se ríen? <risa> Chicos, también puedo <risa> jugar al pádel, así. Sí, obvio. Le... Hoy tengo un pádel después de acá. ¿No tenías una reunión? Tengo... Sí. <risa> de pádel. <risa> y de pádel y de madel, en la escuela, en la cooperadora de la escuela. Ah, muy bien. <risa> qué rápido, qué... Escúchame, ¿sos el típico humorista malhumorado en casa? Uh... uh. Laura, escucha, a ver si miente, nos avisas. Anoche fuimos a comer a un lugar que te sirven, te tiran la comida por la ventana del auto. Eh. Con la perra. Que ve, y, porque yo salgo todos los días de noche, tengo, muy, me gusta mucho la, la amistad. ¿Sí? Y anoche dije, vamos a ir a comer juntos. Y fuimos a un restaurante y decidimos todo. La, la persona estaba ahí con la carta y dijimos, Nos vamos y le dijimos digamos íbamos comer, a comer comida chatarra y nos aplaudieron en ese restaurante dice yo se eligió lo mismo nos fuimos ah, mira. y en el coso que estás en el auto pidiendo empecé a hacer barbaridades y mis hijas ah, es que, sí que tus se hijas se come, ya crecieron se o sea. se no tengo momentos como todo a veces este, no solo estoy de mal humor tengo que mandar al frente a mi hija Martina eh, reamar a la Marty no sabe cómo se enoja no me banca es tremenda y pero la, es la más me da la sensación de que es la más parecida a vos sí ¿o no? no la tiki sí la tiki es más bando la Marti es más es, es más es más Laura. Pero, pero ¿y cómo sos como papá, por ejemplo? ¿Sos celoso? ¿Las acompañaste? ¿Las ayudaste? No sé, ahora en la facultad él la tiquita más grande. Yo presento? ¿Cómo No, digo? Dices? no de verdad. ¿Tenés buena relación, por ejemplo, con los novios de tus hijas? ¿Qué es eso? Més? ¿Por qué los novios? Bueno, ¿Cuántos? ¿Qué que te no, crees no, que digo, hija? ¿Qué no, si si, no sé si siguen de tema? novia o se han peleado, están con uno nuevo. Eh, con la pará, ¿qué te crees que son? Daniela Gutiérrez. <risas> ¿Cómo es el tema? Claro, vos qué. <risas> ¿Cuánto tuviste vos, Lena? Uno. ¿Uno? Sí, yo baby. conocía. <risas> <risas> es verdad, acá sí, vas la boca. Bueno, da a contestar, pero yo no soy sé la que te estoy entrevistando. Sí, pero <risas> sí, yo no soy. La vivita va a desesperar, me llamaba, me dice otra vez otra vez. Otra Vago, lo trajo a la casa. Otra vez. Lo peor es que lo hacía, pero no llamándote a vos. No. no. no bien, bien. La, la más grande está de novia, bien. Te, un... te digo que te salieron re bien esas chicas, porque sí. si las creaste, como has creado tu perro? La Torbi le comió el sándwich en el restaurante a una familia de al lado que estaba en una. se le subió me... a la mesa se mete en la casa la... del vecino el perro. Sí, Dice que los perros la... son como los dueños, o sea, imitan. Ya que hablábamos de, de, de si estás de humor o no con la situación que vivís, a mí me salvó, odio a mi familia, obvio, pero la, la, el, mi hija me trajo un perro en sí, la plena sí. pandemia, un bebé, y me lo dejó ahí, me dice, hacete cargo. Era, era el, ha un el cachorro perro. de la perra del novio. Era como Ajá. el tu nieto, técnicamente. Y la verdad. Claro, más Lo que pasa es que sí, bueno, este, larga más Transformer, es más claro. grande el. Pero, eh, no, son no Transformers así, un rockwire vos no sabes lo que es oh, no, está rico no. Bueno, no, es muy fuerte, lo limpio yo, no lo limpia nadie Pero me salvó la pandemia Un animal, pero me encariñé mucho, me comió el deck, me comió todo por la Por eso, del, del, te, te podrías riego. haber abocado más sí seriamente. Pero que yo soy así con los... Con la, la, tengo una cosa que no... Si tengo un perro... No lo puedo dejar solo, no lo puedo dejar sufrir, no quiero que esté encerrado, lo llevo a todos lados Mis amigos me odian porque va a comer conmigo a todos lados La perra eh, está eh, en todos lados eh, La conmigo. perra a la que te trajo el novio sí. de... le pues cambió hija. la ¿Y vida ¿Por qué crees que te pasa esto con los perros? Porque a la hora la dejás para el asado del viernes <risa> Pues en bola, odia a mis amigos, son tengo cabeza termo El otro día con una tapa de... Señor, un, de, con los amigos Con una tapa de un tanque cabilí. La sacamos y empezamos a romperlo con la frente, creíamos que éramos karateka, hicimos mierda. ¿Eso hace el mojito femenino? Y uno hace, ¿no? y ¿Sí? terminó con un tajo no, no. En, no, no. en la clínica de Cuyo. Estaba es Julián Chaver, nos preguntan acá. Sí, sí. Claro. Sí. ¿Qué, ¿Qué onda vos y Chaver? Bien. O sea, ¿Te, te, ¿Te cae bien? El padrino de mi hija. ¿Te cae bien? Sí. ¿Sí? ¿En el fondo te cae bien? Sí, pobrecito. ¿Por muy... qué pobrecito? <risa> <risa> ¿Por <risa> qué pobrecito? Ah, bueno. tiene sí, <risa> sí, no problemas No, no <risa> El <ríe> problema, Julián? Es muy fuerte, sé sí, muchas cosas de él ¿Ah, sí? sí. ¿No puedes contar nada? ¿No puedes dicen contar Actron? algo? ¿Actron? actor. Ay, no, me da miedo preguntar por qué No, no, claro, la hora No, no claro. se puede no, Pero bueno, no puede. la gente se pregunta por qué ¿Qué? Tiene la cápsula blanda <risa> <No. ríe> Parece el gordo Yo lo quiero, lo quiero un montón Pero tiene muchos problemas ¡No! El Julián no, <ríe> Bueno, ¿No estás respetando el horario? Es, es, es la siesta ¿Para, ¿Para, la siesta? ¿Para, ¿Para qué que ¿Para que que me invitas si salgo un poco? En la siesta también a Hay gente no con alegría no contestabas casi nada De todo lo profundo Nada, nada No contestás nada, nada, nada No, contestas nada. A no, contestas no nada. soy ¿A qué te padre? dedicarías <ríe> Si no hicieras humor? Yo sí ¿Viste? Cuando sigue, levante la mano Pase palabra Sería jardinero Pero él me lo dijo una vez ¿O no? ese <ríe> día <ríe> No estábamos en nuestro caballo. O sea, estábamos en una cuneta Tirados los dos y es que de jardinero, claro, a ver, no hace falta recreí. que te recuerdes de eso, ¿no? Pero no. yo no, ¿no sería eso, jardinero? No, no no lo sé, el, el cocinero yo admiro, me encanta, pero me parece que es un trabajo durísimo Es claro, y a mí me encanta dormir la siesta o sea que no, sé si no podría atender proveedores O sea, sería un desastre, la verdad sería un desastre eh, me, me, me parece que yo que en algún momento quise ser eh, profe de educación física o algo así eh, profe, eso no significa que esté te, te, te flaco. Nivel <risa> profe pero para ver los resultados. Me gusta, me gusta el manejo del no, de grupo, los chicos, todo, todas esas cosas. Viste que da mal cliente, bien. claro. Es imposible, sí. Nutricionista. <risa> bueno, no, en otra no, vida a lo mejor. No, no doy, no doy, pero, pero no lo sé. Está bien, Esto nos no... encontramos en el pasillo hace poco, dijimos, bueno, por ahí con la actualidad argentina, cómo está la gente, viste hacer otra cosa y no me estás diciendo cariño no nada no es he nada lo que pasa es que eh, esto yo no lo busqué esto se dio esto lo, del humor de, sí hoy estar acá en la tele la radio <coughs> donde sea no fue una cuestión de vocación y soy sincero con eso a ver yo jugué toda la vida en mi casa en los cumpleaños con mi mamá con mi papá mi mamá es jodona como yo hacía cosas disparatadas y creo que mucho puedo haber sacado de ahí y de repente pasé por, varias, por, por agronomía, o sea, no tiene nada, nada que ver. tiene nada que ver, y pero entonces, la dejaste. Sí, no, ahora... Oh, <risa> no, o sea, voy a hablar, señores, el eucalipto, ¿cómo hay que regarlo La puta madre, pero lo dejé, ¿a, es que esa, esa ¿A creyó, creyó, dejar, Ella creyó después de qué? escucharte con lo de Juanito que seguía. Claro, a lo mejor lo terminé, ¿qué nos hace ¿Una pero casa qué? pandora, señora? grupo uno es INTA esto, ¿qué mierda pasa? No, yo no sabía bravo? que iba a ser difícil, iba a ser muy difícil. No, chicos, te, te iba a hacer una pregunta recopada. espera que quedan dos minutos para... Quiero que me la conteste. Y, y en serio. Por favor, si es nos copada, seria con si es copada no, es realmente, recopada. aplaudimos todos. Es recopada. Si porque... ves que no es copada, no. hagamos un minuto de silencio y que quede un bache. Es recopada y vas a ver Va, Quiero verdad, ver si es copada. Es copada. Chicos, por favor, tené atento. ¿se está pasando... Dale, déjame preguntarte, por sí. favor. Uy, oh, qué copada. Mirá, viste que... Dejame preguntarte, no viste que entraba el mensaje donde decía qué orgullo mendocino, sos mendocino Y por ahí muchas personas se han preguntado, porque a mí me lo han preguntado en su momento ¿Qué hace en Mendoza que nunca se fue a hacer humor afuera? Y creo que en algún momento te lo propusieron cuando pasó lo, de la, ¿lo del pollo o la gallina Lo del bueno. <risa> Ay, pollo ibas re bien, Iba bien, ibas bien, muy bien Bueno, perdón, no, bueno, vamos, bueno, quedate es... Lo del pollo sí. sí, lo del pollo, dale ¿Cuál Eso. es la pregunta? Si te ofrecieron irte algunas a hacer humor afuera, ¿no te escribió una vez, creo que La Nata? Sí. ¿Para irte? ¿Por qué no me ¿Y por qué no te fuiste? Esa es la pregunta. No, ¿por qué si te ofrecieron? Que nos cuente y por qué no te fuiste, la respuesta. Ajá. Dale. ¿Cuál, ¿Cuál respondo? Ah, oh, oh. No, sí, no, sí, me ofrecieron. Me ofrecieron desde la producción de La Nata para ir a, para ir a Mitre, para a, con la posibilidad de hacer algo en el 13, me llamó la producción de Beto Casella. Me llamaron desde Buenos Aires, sí, tuve varias cosas, ofertas, todo, ¿Y por qué no me fui? Porque nada, porque, porque a veces me yo admiro mucho al Víctor Legrotagli, que, que es un divino, lo quiero mucho. Eh, ha sido amigo de mi papá, lo es todavía, no se ven tan seguidos como antes, pero, pero siento que fue un tipo que tuvo también la posibilidad de irse al carajo y... Y él lo dijo con mucha naturalidad y con mucho amor, yo me quedé acá porque tengo a mi amigo, yo soy simple. Yo soy simple. A mí no me puedes llevar a otro lugar a donde sé que el viernes no me voy a juntar con mi amigo. Pero me emociona un poco, es que no puedo. Entonces... Te... Y si no va mi familia, que es mi mi pulmón, es mi corazón, no puedo. Entonces, bueno, dejé de lado, quizás habrá quedado, no sé, qué propuesta, guita, lo que sea, pero no, no lo puedes cambiar por, por lo que hoy vivo todos los fines de semana. Rodríguez, pues, Rodri, nada, un placer tenerte. Eh, ¿Rodrigo Galeano en los medios tiene fecha de vencimiento? Sí. No. Sí, sí, sí. Yo el viernes, mire, la mierda, a mí no me encuentran más. Yo el viernes tengo, es la pera, toda. No, no, no, no, sí, sí, sí. sí, sí. No, no tengo nada futuro pensado, No, no, no, no, no, no sé qué voy a hacer. Pero sí sé que me tengo que ir como el Beto Alonso, yo soy de boca en la gloria y no como Gatti que le clavan cinco en los últimos partidos. Me quiero ir con dignidad. O sea que en cualquier momento, chécame de la mierda. Es lo único que les puedo decir. Bueno, contestó. Ay, te queremos. Te queremos. Qué linda entrevista. Ha sido un hermoso momento. De verdad. Dani? ¿De verdad? A mí se me pasó re rápido ¿no? Pero así todo te pasa. No puede ser, o sea, por lo menos pongámosle onda, no sé. La, ¿Que verdad? no lo dije en serio? Sentiste Ay, cosas. Ah, no fue Ay, sí, un montón, un hermoso momento que acabamos de vivir, la claro, verdad. Gracias. No, chicas, en serio, de verdad. Es eh, así, se conforma con un poco la eh, chica. Eh, estamos, estamos acá en, en nuestra casa y no olvidemos que el 21 de septiembre es el día de la radio, lo vamos a festejar, así que súper feliz.